Yeah. Bajo el es que está presa, dice la fiscal que está presa por la de los cinco años. Sucedería, ¿cumplió o no cumplió la pena en cuenta? ¿Es definitiva la sentencia con relación a la corte de apelación? Sí. Suspende la ejecución de la sentencia. relación a lo que con relación a lo que es el ministerio público, maestra ella no sabe que no hay ningún con personal que todo es a lo que es el ministerio. Ahora bien, ¿sí? no he sido yo que he dicho que históricamente la Comisión de San Francisco de Macorís ha sido la joya de la corona en materia de corrupción porque judicializándose dicha jurisdicción de secciones que se han aterrado a la paz social, eso lo dicen en la Gracias. La fuente a May Martínez, no la tiene presa pública, no la tiene presa el público, mañana que la tiene presa, es el crimen que ella conjuntamente con su hijo, con el tiempo, porque hay personas que simplemente por cambiar de derecho con un cañón a una pistola cumplir practicando 20 años, pero May no le cambió el cañón de una pistola. la de la por el hecho de Vamos a escuchar a la Hay bueno, que activar no, no. el sonido, por favor. Me puedo acercar para decirle algo. ¿Me puedo acercar? Ah, ¿No, para decirle que de no es necesario que pero, pero, pero, pero, pero, pero porque, porque, porque, Marlene, me quiero acercar porque me voy a escuchar. Marlene, escucha. Sí, no es necesario que tú hables, porque esto es un asunto técnico, jurídico. No tiene que ver con el fondo del proceso. ¿okay? Pero ellos saben que yo. Que te, yo... Digo, es, te digo, Marlene, que no tiene que hablar porque estos es son aspectos técnicos. Ok. Gracias. You have to find. ¿Puede ser un hacerlo en la tarde.